Eh, doctor Romero, cortito, cinco segundos, ¿se compromete a hacer esta gestión para poder sentarse en la mesa del diálogo en esta semana? Por supuesto que sí. Por supuesto que, Por sí. Supuesto que sí. No, no, pues tenemos un compromiso con la población, con nuestra creencia, con Dios, de, de hacer lo más que podamos para que no haya dolor, no haya más pena en el paciente. Eso es nuestra, nuestro rumbo y estaremos ahí cuando... Tengamos que tomar decisiones, pero no para postergar un diálogo, para tomar decisiones. Perfecto. Hay que hacerlo.